Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy te voy a enseñar este bonito álbum que he hecho con la colección Industrial Romance. Este álbum mide 20x20 y es súper fácil, así que si quieres verlo quédate a ver el vídeo. Si quieres hacer un álbum como este solo tienes que suscribirte ...y seguir los tutoriales que voy a publicar cada semana... ...donde te indicaré paso a paso... ...cómo tienes que hacerlo. Y como siempre, la lista de materiales... ...la tendrás en la cajita de información del vídeo. Este álbum tiene una medida de 20x20... ...con un montón de hojas... ...y mucha capacidad para guardar fotos. Si en estas fiestas o en alguna ocasión especial... ...quieres hacer un regalo hecho por ti misma este álbum sería perfecto. Solo tienes que seguir los tres tutoriales que publicaré a partir de esta semana con el paso a paso para hacer este álbum. Si quieres hacer un regalo en estas navidades hecho por ti misma, no te lo pienses porque esto es algo muy especial. Además, súper fácil. Tanto la colección de papeles que se llama Industrial Romance como algunos de los materiales que he utilizado para decorar podéis encontrarlos en el desván de Esther o dejaré el enlace a su tienda en la cajita de información del vídeo. También os dejaré enlace en la cajita de información del vídeo a troqueles, si no iguales, muy parecidos a los que yo he utilizado para hacer estos marcos, por ejemplo, y los bolsillitos de, de encaje que, que he hecho también para guardar las tarjetas. Estos bolsillos de encaje los he hecho con un troquel, pero os dejaré también el enlace en la cajita de información del vídeo. Bueno, y os dejo también en la esquina el enlace a mi, mi otro canal, Mariby González Manualidades, donde tendréis el tutorial para hacer este álbum y poder regalarlo en estas fiestas o en cualquier otra ocasión. Y ya vamos llegando al final, espero que te haya gustado, que te haya servido de inspiración este álbum y te recuerdo que tienes el tutorial en mi otro canal Mariby González Manualidades por si quieres hacer este álbum paso a paso.